Existe una técnica tremendamente potente en las relaciones humanas para aportarle feedback a otras personas. Es la técnica del storytelling. Implica que selecciones momentos de tu propia vida que puedan aportar valor en esa provisión de feedback a otras personas. El storytelling, por supuesto, no es contar la vida de uno. Es reforzar los mensajes, aquellas cosas que queremos mejorar, poniendo de ejemplos Episodios reales que has vivido en primera persona que puedan ejemplificar cambios de comportamiento o formas de hacer mejor las cosas. Si, por ejemplo, en mi experiencia como formador recuerdo especiales casos en los que preparando una formación tomé decisiones que no eran correctas, cuando yo prepare, cuando yo haga de coach o de mentor de otros formadores, eso es una información valiosa que podré transmitir. Efectivamente, deberé transmitirlo cuando, cuando venga cuento y que a través de ese ejemplo pueda legitimar que la persona preferiblemente actúe o no actúe de cierta manera. Si yo sé, sin embargo, que hacer una apertura de los cursos de una determinada manera, dedicando entre 15 y 20 minutos, me aporta ciertos beneficios concretos, podré seleccionar episodios concretos de mi actividad profesional para contar cómo de valiosas resultaron esas aperturas de curso para que después las sesiones fluyeran de manera más ágil y más amena. Como conclusión, tu experiencia es valiosa. Selecciona aquellos momentos que puedan aportar valor a la persona, al interlocutor al cual le quieres aportar feedback.